Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy y hoy me encuentro con Valentina. ¿verdad? Vamos a elaborar un hermoso broche en embroidery, espero les guste. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Uh, baby, bueno, vamos a iniciar nuestro broche y hemos dibujado nuestra banana en fieltro. Vamos a tomar una aguja, la vamos a enhebrar con un metro de nylon 4.5 y al final le vamos a hacer tres nudos. Vamos a tomar el rebordeador o John. Tomamos nuestro cable rebordeador y vamos a empezar. Lo ubicamos acá. Tomo mi aguja, la paso acá y con el nylon vamos a abrazar el rebordeador. Paso acá, paso acá. Ajusto. Y la idea es hacerlo en todo lo que está negro, en toda la marcación. Vamos a poner nuestro rebordeador. Bueno, acá ya hemos pasado el rebordeador en todo nuestro borde y vamos a cortar. que Aquí ya terminé, entonces corto acá y voy a ajustar esta parte. Abajo acá. Aquí corto una tirita. Aquí. Eso. Voy a ponerle estos fimos. En esta ocasión van a ser de estrella. Entonces voy a ponerle tres fimos. Y ubico el primero. Entonces pongo el primero. Paso la aguja, ellos vienen con un hueco, un pasador, entonces paso la aguja. Recuerda que tenemos clases presenciales en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Y lo mejor es que pueden tomar nuestras clases presenciales en compañía de sus hijas. Paso por acá y ajusto. Bajo acá y ya. Y queda ya nuestro, nuestra primera estrella. Y así vamos a hacer con las otras dos. Así quedan nuestras estrellas. Y vamos a rellenar todo esto con mostacilla y lentejuela. Tomo una, una mostacilla, una rocalla, lentejuela... Rocalla, lente y rocalla. Deslizo y bajo acá. Voy a rellenarlo así en desorden. Entonces, aquí nuevamente paso. Mostacilla, vamos a usar rocalla acá. Lentejuela, rocalla, lentejuela, rocalla, lentejuela y rocalla. La llevo abajo y la paso acá. Vamos a rellenar toda esta parte de la banana en esto, haciendo esto mismo. Bueno, ahora vamos a colocar nuestro cable francés en esta parte de la banana. Aquí ya terminamos, quedó súper llenito. Y tomamos, lo cortamos y pasamos por la aguja. Vamos a rellenar todo esto de la misma manera. Entonces paso, bajo acá... Ahora me meto acá arribita. Me meto acá. Me deslizo. Y bajo acá. Vamos a empezar a rellenarla toda esta parte y esta parte de la misma manera. Vamos colocando uno por uno y podemos ponerlos encima. Que quede bien, bien, bien llenito. Bueno, ya hemos terminado las dos puntas, los dos extremos de nuestra banana y vamos a rematar. Entonces pasamos acá el, la aguja, pasamos acá la aguja, ajusto acá, ajusto acá y corto. Con mis tijeras dragón voy a cortar todo el borde. Entonces con cuidado voy pasando la tijera. Y voy cortando todo el borde. Tomamos nuestra banana, nuestro dulce, y le vamos a poner silicona líquida. Vamos a poner silicona líquida, chan. Y la vamos a pegar en nuestra tela que va a ser la parte de atrás. En este caso yo he elegido gamuza La pego, hago presión y nuevamente. Corto, corto, corto, corto. bueno Enhebro nuevamente mi aguja con un metro de nylon. Y le hago tres nudos al final. Y voy a empezar acá. Entonces paso la aguja de adelante para atrás y la paso nuevamente tomando pasando por las dos telas paso acá y tomo dos rocallas doradas las llevo abajo paso de atrás para adelante y subo acá, tomo una rocalla, paso de atrás para adelante, y subo acá, vamos tomando de a una rocalla. Bueno, aquí ya colocamos la última y vamos a pasar a la vecinita. Vamos acá a rematar. Paso acá. Y me meto aquí en esta orejita de nylon. Y ajusto. Esto lo vamos a hacer dos veces. Y cortamos. Voy a poner... Ahora vamos a hacer acá la parte de atrás. Entonces voy a poner el broche, pongo silicona líquida en el broche, lo pego en la tela, en el, la parte de atrás. Bueno, acá recorté tela, pongo silicona líquida, la misma tela con la que forré. Entonces, pongo silicona líquida y voy a tapar acá el broche. Ajusto acá. Presiono. Y ha quedado listo nuestro broche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 Yeah, yeah. Oh, oh, oh, baby, I need to know.